Uno de los temas favoritos de los científicos, de los estudiosos de la antigüedad, fueron las matemáticas. Los primeros estudios conocidos sobre esta materia los localizamos en Babilonia, donde miles de tablillas con escritura cuneiforme sobre barro recogen todo una, un compendio de operaciones que iban, iban siendo copiadas una y otra vez por los aprendices de escribas eh, en aquellas escuelas de las que ya hemos hablado anteriormente. Eh, estos escribas se dedicaban, y estos eh, estudiosos de las matemáticas, a resolver problemas cotidianos eh, que eran eh, bastante importantes en estas civilizaciones. Por ejemplo, eh, problemas relacionados con eh, el gobierno y el derecho mm, de la, dentro de, la, de las ciudades, eh, también cuestiones eh, relacionadas con la medición de los campos, hay que tener en cuenta que las, las grandes avenidas de, de estos en ríos, estas grandes inundaciones, borraban mm, eh, año tras año los, los límites, los perímetros de los campos, todas estas cuestiones, o por ejemplo, tra, en, trazar lo, eh, un, un embalse, diseñar, eh, todo esto eh, se hacía gracias a las operaciones matemáticas que fueron cada vez más perfeccionadas. En cualquier caso, el sistema de eh, escriturario eh, con tablillas eh, de, de arcilla y punzones hizo que quedara muy eh, constreñido, la constreñida la posibilidad eh, de eh, plasmar por escrito eh, las series numéricas y optaron por eh, desarrollar un sistema sexagesimal que posteriormente ha tenido una gran eh, repercusión hasta eh, nuestros, eh, nuestros días también hemos obtenido en papiros egipcios eh, científicos, de carácter científico hemos visto algunos problemas desarrollados por ejemplo de eh, trígonos trigonometría. Eh, en cambio, los, los griegos desarrollaron una aproximación diferente hacia las matemáticas, más eh, hacia las cuestiones de inferencia y prueba que no habían eh, interesado hasta ese momento. A los, eh, a los mesopotámicos y egipcios. Sin duda, eh, uno de los personajes de la antigüedad eh, más emblemáticos en, las, en el estudio de las matemáticas fue eh, Pitágoras. Pitágoras se rodeó de un grupo de personas, de hombres y mujeres, conocidos como los matematicoi, que eh, en realidad se trataba de un grupo que no tenía posesiones propias, eh, vivían, eran vegetarianos, y vivían un, en, en una comunidad que pretendía conseguir eh, pues un tipo de vida eh, muy especial. Ellos se dedicaban al estudio de los principios matemáticos, no les interesaban lo, resolver problemas como los, las civilizaciones que hemos visto anteriormente, sino definir eh, cuestiones como eh, el concepto de número, determinadas figuras geométricas o eh, estudiar la, eh, aquello que llamaríamos las pruebas. Eh, matemáticas, Pero, sobre todo, eh, Pitágoras eh, fue un individuo experto en cuestiones eh, como la inmortalidad, la reencarnación o el desarrollo de determinados rituales y disciplinas eh, del cuerpo, que es por lo que realmente se le reconoció, por ser el creador de un modo de vida eh, determinado. En el, siglo, en el año, en torno al año 300 a.C., la matemática helenística alcanza un desarrollo importantísimo, eh, evidentemente recogiendo esta larga tradición que, de la que, estoy, de lo que estamos hablando, pero superándola. De hecho, ellos quisieron separarse, estos eh, matemáticos helenísticos, de los filósofos y otros tipos de estudiosos que, para, lo, para quienes las matemáticas eh, resultaban muy importantes pero no fueron eh, personas dedicadas exclusivamente al estudio de las matemáticas. Nadie de, de ellos vivió de enseñar ni de practicar las matemáticas. En realidad eran militares, filósofos, médicos... Tenían oficios diversos, pero todos tenían el denominador común del estudio de las, de las matemáticas y no generaron una escuela propia. En realidad, eh, Atenas constituye eh, también una excepción eh, cuando hablamos de, las, eh, de, de generar una escuela propia eh, de matemáticas. Pero eh, los personajes a quienes reconocemos eh, mayor influencia eh, también para, para los siglos posteriores eh, están vinculados al mundo alejandrino, concretamente Euclides, Arquímedes y Apolonio serían eh, los más señeros. Euclides es un, un matemático eh, que, seguramente, ha sido el, el, el, el que ha generado la obra que más fama ha tenido a lo largo de la historia. Es una obra eh, que vamos, arrinconó a muchas otras que fueron apareciendo y nunca pudo ninguna eh, superarlas. Eh, de Euclides realmente conocemos poquísimo de su vida, mientras que realmente de su obra sí sabemos mucho, su producción en torno a temas como, como la aritmética, el álgebra y particularmente la geometría, bueno, pues eh, generaron un, un, un, realmente una, una legión de, de seguidores. Eh, la aplicación de las matemáticas a determinados ámbitos a partir de... Bueno, los conocimientos eh, aportados por la escuela alejandrina se notaron en, en aspectos como la astronomía, la óptica o la aplicación de principios como la balanza o la palanca. Fueron eh, modelos, construcciones teóricas de gran elegancia eh, y, y de ahí también su éxito y, y su trascendencia. Y solo por tomar un ejemplo, el de la cosmología, eh, estos matemáticos eh, generaron ya el primer modelo, Eudoxo en concreto, del universo, del universo conocido, eh, que fue matizado por otros como Heráclides, Aristarco, Hiparco, y Ptolomeo eh, posteriormente estableció el modelo definitivo que estuvo vigente hasta la revolución científica, prácticamente hasta el siglo XVI.